Muy buenos días te dan a quitantes del mundo, de San Lacer. He venido para darles un importante anuncio. Finalmente, el Kakaroto va a estrenar el especial de preguntas y respuestas el 31 de diciembre a las 8 de la tarde hora de Chile y Argentina. Si es que no quieren terminar así, vean el video en su estreno.